a las 9 y 30 de la noche por WIPR y PRTV Plus. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les saluda Shanira Blanco, gracias por acompañarnos a presentar los sorteos nocturnos para hoy sábado 29 de abril. Los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor. Orlando Tristari de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company y supervisados por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio. Mire, ya mito el Powerball lo está esperando usted esta noche con 51 millones de dólares. Si usted tuvo esa gran oportunidad de jugar, usted puede ser un próximo millonario. Y este lunes regresamos señores con Loto Cash que tenemos una excelente cifra. Ya subió a los 2.250.000 dólares. No olvides pedir Loto Cash con la doble revancha, que está en mil dólares. Tu momento de ganar llegó con Lotería Electrónica. Si alguien se pone, que hable ahora o calle para siempre. Pegué? Pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. No olvides pedir tus instantáneos porque donde quiera te pegas. Señores, pasamos ahora a los sorteos nocturnos comenzando con el Wild Ball. Muchísima suerte para todos los que jugaron adelante. Y el Wild Ball es el número. 7, número 7. Pasamos al Pega 2 en la noche de hoy. Mucha suerte, adelante. Primer número del Pega 2, número 9, número 9. Siguiente número, número 5, número 5. Número ganador del Pega 2 en la noche de hoy es el 9595. Pasamos al Pega 3, familia. Mucha suerte en el Pega 3 de esta noche. ¡Adelante! Primer número del Pega 3. Número 1. Número 1. Siguiente número. Número 1. Número 1. Último número. Es el número 0, señores. Número 0. Número ganador del Pega 3. En la noche de hoy. Es el 1 1 0, 110. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte, señores, en el Pega 4 de esta noche. Adelante. Primer número del Pega 4, número 7, número 7, siguiente número, número 3, número 3, siguiente número del Pega 4 esta noche. Es el 8, señores, número 8, último número, es el número 0. Es el número cero. Número ganador del Pega 4. En la noche de hoy es el 7, 3, 0, 73, 80. Mire, muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sueltos de la noche de hoy. puede buscar más información en nuestra página oficial. Ahí está, Rico.pr.gov. Gracias por sintonizar. Felicidades a todos los ganadores de la justa de la LAI. Señores, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Excelente noche y mucha salud. Feliz fin de semana. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Amigos televidentes y radioescuchas, soy Alfonsina Molinari y les doy la bienvenida al concierto del Festival Casals 2016 que les presentamos esta noche. Estamos en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico para presentarles... Una noche muy sumamente especial, con una música hermosa y que será no solamente especial auditivamente, sino también visualmente. Esta noche estamos aprovechando y celebrando 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Y toda la música esta noche tiene que ver con la cultura española. En la primera pieza que se les presentará esta noche es del compositor italiano-americano Giancarlo Menotti, y es Muero porque no muero, cantata para Santa Teresa. La segunda pieza de esta noche será Don Quijote a Dulcinea del compositor francés Maurice Ravel y esa está dividida en tres canciones. Y luego del intermedio les estaremos presentando el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla y eso se trata de una ópera para marionetas en un acto basada en textos de Don Quijote de la Mancha. Así que mucha música muy especial esta noche y tenemos varios solistas que quiero compartir con ustedes. Por supuesto está con nosotros la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que esta noche será dirigida por el maestro Víctor Pablo Pérez, director invitado para este concierto. Tendremos la voz de la soprano Michot Marrero, al barítono Ricardo Rivera Soto, al tenor José Daniel Mojica. Tendremos también una participación breve pero hermosísima de la coral lírica de Puerto Rico.